Hola amigos y amigas, los amantes de los retos divertidos. Les traigo un contenido especial. Vamos a hacer una serie de retos divertidos. Nos vamos a divertirnos juntos con ustedes. Ustedes también podrían participar en nuestros retos. Solamente tienen que me escribir en mi cuenta de Instagram para coordinar. Y vamos a divertirnos juntos y no se olviden suscribirse en el canal y activar la campanita para recibir todas las novedades. Delta TV es de todos.